Bueno, arrancamos entonces con eh, lo de hoy. Está largo. Este, después voy a indicar, vamos a probar el, el, el teorema de representación para reticulados distributivos finitos, repasando lo que habíamos visto ya de decrecientes y e reducibles. El teorema de Birkhoff. Tienes muchos teoremas de Birkhoff de este estilo. Eh, y eso nos va a dar una nueva caracterización de la distributividad, una que es muy linda o que es bastante eficiente para cuando estamos viendo un, un, un reticulado finito el dibujo. Si vemos el diagrama escase, esta, esta, esta caracterización última que vamos a mostrar anda bastante lindo. Después vamos a ver construcciones con estructuras, que son productos y sumas íbamos a ver algunas aplicaciones extra. Eh, de hecho, esto de la, lo de la suma directa y las aplicaciones extra son como fuera de programa, aunque sin embargo les voy a dejar algunos ejercicios y los, y los ejercicios eh, está bueno que lo hagan o, o podrían, o sea, involucran en entrenarse con esto, con, la, con los reticulados distributivos. Así que bueno, arrancamos. Entonces, Primero en repaso de la clase pasada, vamos a decir que un conjunto, un subconjunto de un poset es decreciente si, para, eh, si es cerrado para abajo. Es decir, si tiene, si, si tiene una, para cualquier elemento del conjunto D, de, del subconjunto D, de, están todos los elementos que están debajo de él. ¿sí? Eh, y vamos a llamar D, de, esta de caligráfica de P a la familia de todos los subconjuntos decrecientes de P. ¿Sí? Y habíamos probado, <coughs> habíamos probado que los conjuntos decrecientes son cerrados por uniones, y quedó como ejercicio que son cerrados por intersecciones. ¿Sí? Al, o al revés, creo que probamos, ah, probamos que eran cerrados por intersecciones, y quedó como ejercicio que son cerrados por uniones. Entonces son un subuniverso de la familia de todos los subconjuntos de P, ¿sí? de ese reticulado, y que como el reticulado de partes es distributivo, entonces el subreticulado determinado por los decrecientes de P es distributivo. ¿sí? Bueno, vamos a empezar con, lo, eh, con, con el ejemplo, el ejemplo que nos va a acompañar durante toda la, la, la clase que es este este retículo reticulado qué feo al Ahí está. No sé si le habíamos puesto nombre al elemento 0, 1, A, B, C, D. ¿Sí? Este, y entonces, un conjunto decreciente, por ejemplo, un conjunto decreciente acá es este. Este es decreciente. Este ejemplo, ¿por qué? Porque si me fijo en un elemento del conjunto, y me fijo todo lo que está abajo de él, entonces también está en el conjunto. ¿sí? Si yo sacara el cero, ya no sería decreciente el conjunto esto. Bien, bueno, este ejemplo, lo de decreciente lo voy a sacar, porque en realidad lo que nos van a interesar, como dijimos, ah, no, no, no tiene nombre, no, no, no, no ponemos nombre decreciente, de... no, no, no, no tiene nombre. Bien, eh, no nos va a interesar lo decreciente del reticulado en sí, sino los decrecientes de otro poset asociado a este, a el reticulado. Es el, el, el poset determinado por los elementos irreducibles. Bueno, entonces un elemento es Join irreducible, supremo irreducible o, o irreducible a secas, si ¿sí? ese elemento no es el más chico de todo el reticulado y no se puede descomponer como supremo de dos cosas distintas. ¿Sí? Si acá le pones si acá le pones un por en vez de supremo es como si estuvieras hablando de, de un número primo. Este bien entonces Llamamos IR de L al conjunto de todos los elementos irreducibles de L. ¿Sí? Bueno, entonces esto es un subconjunto del reticulado L, o sea que es un sub Eso, Bueno, eso viene después. Eh, acá, acá está eso. Como es un subconjunto de L, eres del orden, entonces podemos definir ahora los decrecientes de este poset. Ahora voy a, voy a hacer eso para el, el ejemplo que estamos considerando y vamos a ver en el ejemplo este lema que me dice que la, la relación de comparación o más bien la de no comparación está atestiguada por los elementos irreducibles. ¿Sí? Pedro, no dejaste de presentar la fiminación. Bárbaro, muchas gracias. Bien. Entonces ahora... Voy a borrar el ejemplo este de, de decreciente porque no, no, me, no me va a interesar ahora. Entonces, ahora, los elementos irreducibles son estos, ¿sí? Nos acordamos que irreducible... Nos acordamos que los irreducibles son de esta forma. Acá se ve algo, sí. Entonces, estos son los irreducibles. Vamos a respetar el color code. Esto es irreducible. Ahí está, aparecen ahí. Más, más claro, imposible. El fosforito este son los irreducibles. O sea, tiene que llegarle un único palito de ya va. No puede llegarle dos palitos, tres palitos. ¿Sí? Esta es la caracterización. Bueno, no se ve el cartel ahí arriba, lo voy a correr. Entonces, esta es la caracterización visual de cuando alguien es irreducible. ¿Sí? Es como una I irreducible. Entonces, estos elementos rojos de acá, si esto es L, si esto es L, entonces, los irreducibles de L, me parece que vamos a poner un poco más arriba no, esto, los irreducibles de L son... A, B y C, ¿sí? Cero no es irreducible porque es el primer elemento, por definición lo estamos tirando, D no es irreducible porque se descompone, se escribe como supremo dos cosas distintas, y lo mismo con uno, ¿sí? Bien, y entonces decimos que estos tres puntos ahora heredan el orden que tienen Entonces, este, este es el poset reticulado n y acá irreducibles de L con el orden heredado me da esto. Vamos, vamos a ponerle un colorcito como estábamos, así me queda todo parejo. Entonces, tengo acá, acá y un punto suelto acá. Fíjate que A no se compara ni con B ni con C. En el, en el, ¿sí? Ese, este es el poset el, el pose de irreducibles. ¿sí? Es un poset nuevo que se induce por el orden del reticulado original. Ahora nosotros sabemos que podemos este, Sabemos que podemos construirnos la familia de eh, la familia de decrecientes de un poset arbitrario, de conjunto decrecientes. Ahora en este poset vamos a fabricar, vamos a ver cuáles son los decrecientes. Los decrecientes de este poset, ¿cuáles son? Bueno. Es medio bardo eh, dibujarlo acá, pero por ejemplo, está el vacío decreciente, habíamos visto que de vacío es decreciente. Este conjunto de acá. Siempre que dibuje algo, y esté, esté todo lo de abajo, ya, ya sabemos que es decreciente. Este es decreciente, singulete A. B es decreciente. Este singulete B es decreciente. AB es decreciente fíjense que es decreciente en este POSET no en este estamos fabricándonos los decrecientes del POSET de irreducibles ¿estamos? y ¿qué otro decreciente más tenemos? tenemos voy a usar otro color porque si no Tenemos este decreciente, agarro el sexto, obligadamente hay que agarrar todo lo que hay para abajo. Eh, se ve otro decreciente y por último todo el, el poset completo, habíamos dicho que también era un decreciente. Tener mejor BC. Entonces, todos estos son los decrecientes del de pose de irreducibles de L. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos algunos algunos subconjuntos. Y estos subconjuntos están ordenados por eh, inclusión. Porque, o sea, cualquier, cualquier familia de conjunto está ordenado parcialmente por inclusión, de algún modo. Y, y de hecho, bueno, entonces lo vamos a... Vamos a cambiar el... Vamos a poner acá estos elementos... ¿Y qué es lo que dice esto? Es de, de crecientes de irreducibles de L. ¿Y qué es lo que dice Birkhoff? Que estos conjuntos con la inclusión tienen el mismo orden que el pósito original. Es isomorfo. Entonces, sí, entonces hago trampa, directamente hago esto, y va a resultar que acá está el vacío, voy a poner un verde capaz para respetar, estoy hablando de irreducible, de decrecientes. Entonces, vacío está acá, A está acá, B está acá. BC está acá, AB está acá, y ABC. Y están todos. Entonces, lo que dice Birkhoff es que si yo mando a cada elemento, lo mando al conjunto de irreducibles que son menores o iguales que él, ¿cuáles son los irreducibles que son menores o iguales que A? A solito. Este singular. ¿Cuáles son los irreducibles que son menores o iguales a D? A B. A y B. Entonces, a D lo mando a B. ¿Cuáles son los irreducibles que son menores o iguales que 1? A, B, C. Lo mando al 1, A, B, C. Y, y, bueno, C. ¿Cuáles son los irreducibles que son menores o iguales que C? C, B. O B, C. Lo estoy mandando ahí. ¿sí? Si mando a cada elemento, A, el conjunto de los irreducibles, Menores o iguales que él, entonces eh, obtengo un isomorfismo. Y la inversa es simplemente tomar el supremo. Por, por definición, si uno aplica estrictamente la definición, el supremo de vacío es el primer elemento, el supremo del singulete A. La menor cota superior es A mismo. La menor cota superior de A y B, el supremo de A y B, es D. E. El supremo de B y C, es C. Y el supremo de A, de A, B, C, es 1. Así que la inversa es el supremo. Bien. Bien. Ese es el enunciado del teorema de Birkhoff. Wow. Me adelanté un poco una filmina. Ah, y me olvidé de decir una cosa, que era este lema de separación, ¿sí? que lo voy a, hacer, voy a hacer referencia después en el dibujo. Lo voy a hacer después, así no corto el hilo. Bien. Entonces, acá está el enunciado que acabamos de explicar, ¿sí? La función que me manda cada elemento del reticulado en el conjunto de los irreducibles que son menor o iguales que él es un isomorfismo entre el reticulado original y el, y el, y el reticulado de los conjuntos decrecientes de irreducibles y la inclusión. Y la inversa de este isomorfismo es el supremo. Entonces, ahora vamos a ver la demostración de eso. Eh, la noción de la, la, la distributividad, acá estamos asumiendo el reticular distributivo, la distributividad se usa solamente para ver que F sobre. ¿sí? Todo lo demás vale, o sea, F va a preservar el orden en ambas direcciones, ¿sí? Eh, o sea, si X es menor o igual a Y, entonces F de X va a estar, va a estar incluido en F de Y, ¿sí? y viceversa. Y la sobreyectividad es equivalente a que la, la función suprema anda bien. ¿sí? O sea, fíjense que si esto vale, entonces la función es sobre, porque agarro ¿Qué quiere decir que la función sea sobreyectiva? Que para cualquier elemento del, del codominio acá, hay un elemento del dominio tal que me lo manda ahí. Y acá estoy diciendo esto. Me, me, me, me computa exactamente cuál. Para cada elemento del, del, del codominio, del rango de la función, supremo de ese elemento, me da. Eh, es el, el argumento que le tengo que dar a f para que me devuelva d. Eh, así que esto implica, es más fuerte que la sobreyectividad. O sea, estoy diciendo que una de las composiciones de F con supremo me da la identidad. Eso ya me implica que es sobreyectiva. Y este es el único punto donde se usa la distributividad. Bien. bueno Entonces ahí arriba tenemos el enunciado del teorema. Este, nuevamente, escrito de otra manera. Y ahora vamos a probarlo. Bueno. Entonces... Primero hay que probar de que, o sea, para probar lo que, lo que tenemos que probar es que está bien definida la función, ¿no? F, o sea, estamos diciendo que va de acá y llega acá, y la función f va de L en los decrecientes irreducibles, y, y bueno, estamos diciendo que es el tipo, entonces tenemos que ver que está bien definida primero. O sea, que esta imagen pertenece a los decrecientes irreducibles está incluido, que un conjunto de irreducibles por definición, y que es decreciente, es fácil por la transitividad. Nuevamente, igual que antes, a verlo... Eh, voy a... Voy a... Escribir eso. Entonces... Entonces queremos ver que f de x pertenece a los decrecientes irreducibles. Y ya dijimos que estos son los irreducibles tal que bla. Entonces es un conjunto irreducible y hay que ver que es un conjunto decreciente. Entonces supongamos supongamos que A es menor o igual a B, que pertenece a F de X, ¿sí? y que B es irreducible. Esto es clave, ¿no? O sea, estamos hablando de decrecientes en este pose. ¿Eh? No decrecientes en este, sino decrecientes en el pose de irreducible. Entonces supongamos que A es, quiero ver que es decreciente, entonces cualquier cosa que esté abajo de alguien de F de X tiene que estar en F de X. Pero entonces por definición, A es menor o igual a B, ¿sí? Y para estar acá quiere decir que este es menor o igual a X. Pero por transitividad, a menor o igual a x, lo que, y como a pertenece a irreducible de L, es un irreducible que está bajo de x, entonces a pertenece a f de x. Entonces, está bien definida. Ese es el tipo es correcto de la función. Bien. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a probar? Ya sabemos que F es la, está bien definida. La inversa también está bien definida, sub, la, la supuesta inversa supremo, está bien definida porque es un subconjunto finito de, de, de elementos de, de L, entonces puedo tomar su supremo y me va a caer en L. Entonces me hace falta ver, para que sea un isomorfismo, tengo que ver que X menor o igual a Y, sí, solo si sí, F de X está incluido en F de Y. O sea, ¿por qué dije incluido y menor o igual? Porque menor o igual es la relación del reticulado, e incluido es la relación de este pose, de conjuntos. Entonces tengo que probar que X menor o igual a Y, sí, solo si sí, F de X está incluido en F de Y. Pero es lo mismo que probar uh, la, la implicación directa y después, lo mismo para el supremo, al revés. O sea que las dos preserven. ¿Sí? Y, o sea, me, me basta probar que X es, si X es menor o igual a Y, entonces F de X está incluido en F de Y. Y probar que supremo de, si D está incluido en D', dos decrecientes, entonces sus supremos están eh, comparados en el mismo orden en el reticulado. Es decir, lo que digo acá. F y sub preservan el orden. ¿Sí? Y además, hay que probar eso y hay que probar que las dos composiciones, ¿sí? Si voy por F y vuelvo por sub, como dice acá, entonces, llego al punto de partida. ¿sí? este y y al revés, si voy por desde si de, de, de, de, de el poset desde la familia de decrecientes de irreducibles, voy por supremo al reticulado y después vuelvo al, al, al poset de decrecientes de irreducibles usando la F, entonces vuelvo al lugar de donde partí. Eso me está diciendo que las dos funciones son inversas. Estos dos ítems... Que F y sub preservan el orden, y que ir al, desde el reticulado al pose de decreciente de irreducibles y volver por F me, me deja en el mismo lugar, esto es igual que para la álgebra igual que para el teorema de representación de álgebra finitas de la semana pasada este, o de la clase pasada, no me acuerdo bien. Ahora lo que me falta es lo que dije recién. Es salir desde acá, desde D, tomar un elemento acá, viajar por supremo hasta L, y volver por F, me tiene que dejar en el mismo lugar. O sea, partí de un D, tomé su supremo, ahora con F, que era F, encontrar los irreducibles que están abajo de este supremo, me da un conjunto de reducibles y tengo que haber vuelto al mismo lugar. ¿Sí? Este es, es análogo, es casi igual al de dar que Lo vamos a hacer ahora y es que utiliza este, es que utiliza la distributividad y para probar tenemos que probar la inclusión entre dos la, la igualdad entre dos conjuntos de y este conjunto que está acá, que es F de supremo D, lo vamos a ver probando las dos inclusiones. Eh, en, el primer, en esta que dejo sin probar, ahí me parece que hace falta lo de separación. Así que voy a, voy a volver un poquitito y voy a contar lo que es separación. Bueno, eh, dejo un segundito esto y ahora eh, vamos a. a ver, voy a dejar de compartir para poder. Eh, ilustrar separación y eh, probar la, las dos inclusiones que quiero probar. Eh, ¿qué quisiera mantener de acá? Bueno, esta cuantita de trivial no, no me interesa. Buah. Primero, recuerdo que quería decir el tema de separación. El tema de separación decía... Que si no se da la comparación entre dos puntos, ¿sí? eh, quizá lo puedo poner acá eso, separación. Separación me dice que si no hay comparación entre dos puntos, ejemplo, uno no es menor que D en este poset hay con mucho reflejo, pero acá arriba está el 1, ¿sí? y acá abajo está D. 1 no es menor o igual a D. Entonces, tiene que haber un, irreduci tiene que haber un irreducible que atestigua esto. Tiene que haber un irreducible que esté abajo de 1 y no esté abajo de D. C está abajo de 1 y C... No está abajo de D Como 1 no es menor que D Hay un irreducible Que está abajo de 1 Que C Y no está abajo de, de, de, de D Esa es la... Voy a ver si se ve bien Si apago esta luz Capaz que se vea mejor si Capaz que anda no mejor ahí bueno, entonces ese es el lema de separación, que lo dejo con ese ejemplo para que quede ilustrado ahí. Bien, entonces lo que decíamos es que eh, es fácil, es fácil, o, o, o no sé si es fácil, pero, pero, pero es igual que para la álgebra Boole, el hecho de que si yo viajo de acá por F y me fijo en todos los, los irreducibles que están abajo de D y me da a B. Y después tomo el supremo de esto, supremo de A y B, vuelvo al lugar donde partí. Entonces, su, este supremo de F me da el punto de partida en L. Ese es igual. Ahora lo que vamos a hacer es la otra función. Tomo un decre conjunto decreciente irreducible. Por ejemplo, bc. Lo mando por supremo a un elemento reticulado. Supremo entre B y C me da C. Y ahora computo F en C, en este resultado parcial que obtuve. F de C me da todos los irredu irreducibles que están debajo de C. Y eso es B y C. Entonces el conjunto B y C es de donde había partido. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a probar en general. Ahora, entonces lo que queremos probar es que F del supremo, o sea que si D Si D es un decreciente en el poset de irreducibles de L Entonces eh, Viajar por el supremo De acá para acá y después de aplicar F, me vuelve el mismo lugar ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, pruebo las dos inclusiones. Eh, bien. Entonces, no sé, empecemos por cualquiera, por esta. Así. No sé cuál es la más fácil, pero voy a empezar por esa porque... Este... Bien. Entonces quiero ver que F, entonces para, para probar una inclusión, ¿qué, ¿qué hago? Tomo un elemento de acá y pruebo que está acá. Entonces sea X perteneciente a, lo vamos a llamar A, mejor. Como antes usábamos A para los átomos, ahora usamos para lo reproducible. Supongamos que A pertenece a F del supremo de D. Pero el supremo F del supremo de D es, son todos los irreducibles, son todos los, eh, bueno, B, irreducibles, tal es que B es menor o igual al supremo de D. ¿Sí? Este, bien esta es la inclusión difícil, ahora me estoy dando cuenta, entonces quiero ver que quiero ver que A pertenece a D, Sí. en este donde hace falta la distributividad así que ahora voy a limpiar un poco acá, voy a necesitar espacio mm -hmm. Parece que voy a borrar acá y después cualquier cosa replicaré el ejemplo. Eh, puedo, me parece que tengo un renglón más acá, cualquier cosa me dice. Bueno, quiero ver que eh, A pertenece a D. Bien. Entonces, supongamos que D es igual a el conjunto de, de, de irreducibles. ¿sí? Es un conjunto de irreducibles que le vamos a llamar A1 acá. Igual que antes. ¿sí? ¿Sí? Y en realidad basta ver como D es decreciente. ¿Qué propiedad tenían los decrecientes? Que si hay algo, entonces están todas las cosas menores. Entonces basta con probar de que A es menor o igual que alguno de estos. Basta ver que, de acá sigo acá arriba, Basta ver que A es menor o igual a J para algún J. ¿Sí? Porque si yo sé que es menor o igual que alguno de estos, entonces obligadamente tiene que estar en D. Porque D es decreciente. ¿Sí? Buah. Ajá. Bien. Entonces, A es menor o igual al supremo... Lo que sabemos que A es menor o igual al supremo de B. A es menor o igual a el supremo de B. Y el supremo de D el supremo de estas cosas. A1, supremo, acá. Y ahora viene igual la cuenta que para álgebra de Google. Ahora, eh, si, este es el sub, si este es menor o igual entonces lo que va a pasar es que A es el ínfimo entre A mismo y a uno acá. Entonces, como A es menor o igual a su supremo, entonces... A es igual al ínfimo entre estas dos cosas Y acá clave la distributividad Ahora voy a aplicar la distributividad Por la distributividad puedo pasar A es igual a A ínfimo a 1 Supremo A ínfimo acá Y entonces, pero ahora A es irreducible. No se puede escribir como supremo de cosas. O sea, se puede escribir, pero obligadamente alguna de esas cosas tiene que ser A. Entonces, existe, existe J, tal que A es igual a A ínfimo a J. Por ser... Por ser irreducible a. Pero esto quiere decir. Apenas tengo lugar acá abajo. Esto quiere decir que a. Es menor o igual a j. Que era lo, lo que quería ver. ¿Sí? Esta es la inclusión difícil y es el único lugar donde usamos la distributividad. ¿Eh? Ahora podemos probar la otra inclusión, que es la inclusión fácil. Me permiten... Bueno, acá me puedo dar el lujo de borrar rápido porque después lo pueden volver a ver. Eh, ahora vamos a ver la otra inclusión. Pedro, antes de borrar quedó una duda. Dame. Preguntan por qué a es el ínfimo de hay algunas fotos. no quedó claro ese último paso. Este de acá. Este de acá el salto este. Sí, este paso. Bien. ¿Por qué? Estamos acá está escrito a como supremo de cosas. Esto supremo, otra cosa es supremo, supremo, supremo, supremo. Hay, hay, primero hay que hacer una observación, que eso es una cosa que tienen que escribir y entender bien, que es la siguiente. Nosotros hemos definido supremo de cualquier conjunto, ¿sí? de conjunto de 1, 2, 0, 15 elementos. Eso tenemos definido como la menor cota superior. ¿sí? Y tenemos esta operación cita, que es el supremo de 2 que es asociativa, así que la puedo escribir sin, sin usar paréntesis. ¿sí? Pero resulta que para calcular el supremo de un conjunto finito es lo mismo que usar la operación binaria. Es una cosa que hay que entender bien y hay que sentarse y hacer la cuentita. ¿sí? Entonces, primero hemos entendido eso, de que ahora supremo de un conjunto finito, que sería a uno hasta acá, es la operación binaria aplicada sucesivamente. Primero eso Ahora algebraicamente distribuimos Así que llegamos a este punto Ahora esto Yo puedo pensar por ejemplo Que es el supremo entre dos cosas A Y A ínfimo A uno Supremo el resto Pongo los paréntesis por asociatividad Pero ahora utilizo Que A es irreducible Entonces Si A como es lo he, lo he escrito como supremo de dos cosas A ínfimo a uno, supremo el resto Alguna de esas dos cosas obligadamente tiene que ser A Porque no se puede, por ser irreducible No se puede descomponer como supremo de cosas distintas a, a él Entonces, o bien este es O bien lo de adentro es Y repito ¿sí? Si este es, ya está Mi J es A1 si no, A tiene que ser igual a A1 ínfimo A2, supremo A ínfimo A3, supremo, etcétera, etcétera, hasta A ínfimo acá Bueno, eso es el, el supremo entre A ínfimo A2 y el resto Entonces, como es irreducible, tiene que ser alguno de los dos operando del supremo Entonces, o, o bien es A ínfimo A2, o bien es el resto. Y así hasta que agoto. O sea, es como que estoy haciendo, es como recursivamente estoy descubriendo uno. Eh, así que por eso, o sea, y, y, pero lo podemos pensar un poco más ingenuamente, bueno, esto está escrito como un supremo de cosas, alguna de esas cosas tiene que ser A, porque A es irreducible, entonces por ende no se puede... Descomponer, escribir como supremo de cosas que sean todas distintas a. Ah, entonces alguna de ellas tiene que ser igual a. a... Eh, bien. Bueno, después cualquier cosa, si, si no es satisfactoria la explicación, la vemos o en el recreo o, en, o al final. Bueno, voy a ver la, la otra inclusión ahora. Que esta es fácil. La que, la que sigue fácil. Eh, entonces, la otra inclusión, no sé, no sé si voy a recuperar nada, pero escribo todo si hace falta. La otra inclusión. Entonces tomo, y esta, esta debería ser más o menos trivial, sea A perteneciente a D. ¿sí? Entonces, A es menor o igual al supremo de D. Porque el supremo de D es cota superior de D Y como A está en D Entonces A tiene que ser menor o igual a esta cota superior Y además A está en irreducibles de L Porque D es un conjunto decreciente de irreducibles de L ¿Sí? Entonces A está en irreducible de L Entonces A es un irreducible que está debajo del supremo de D. Listo. Esta es la definición de F. F es el conjunto de los irreducibles que están debajo de su argumento, debajo de lo que comió F. Entonces es un irreducible que está debajo del supremo de D, Se acabó. Acá no usamos la distributividad. este Bien. Entonces, en el teorema, ¿dónde estamos ahora? Y estamos, porque ya probamos que las dos composiciones. Va, esta la probamos para que la prueba pruebe la misma. Acá se usa separación. En esta. Y probamos esta otra composición, entonces tengo dos funciones, una es f y la otra es supremo, que las dos preservan el orden, ¿sí? Y entonces es un isomorfismo. Bueno, seguimos entonces. Esto nos va a dar una... Caracterización nueva de la distributividad Es lo que veníamos a, anunciando Entonces voy a hacer un compilado ahora De caracterizaciones Que Que las hemos visto parcialmente Pero y otras están eh, Otras que no hemos visto Y otras que las completarán ustedes Entonces Para dar un, un reticulado Finito Son equivalentes eh, Acá, acá debería decir fin, hay, hay varias equivalencias acá que no hace falta finito, pero la última sí. Sea L... Entonces, es distributivo, es decir, que se cumplen las dos... La dos... Este, las dos leyes de distribución, la de ínfimo distribuye con supremo y supremo con ínfimo. Sí, solo sí, vale una de, de, de ellas. O sea, con que valga una de ellas, ya vale la otra. Eso está en el apunte, el tema 5.1. No lo vimos, pero lo pueden ver. Incluso estas cosas son elementales, así que las pueden hacer como ejercicio. Sí, solo sí, se da la propiedad de esta cancelativa que habíamos dicho que, que es muy útil. ¿Y ¿Por qué es tan útil? Porque es equivalente a la distributividad. Esto en el práctico 5, ejercicio 9, está probar de que esto implica distributividad nosotros ya habíamos probado de que esto era implicado era consecuencia de distributividad y de hecho es equivalente a la distributividad otra propiedad es que la, los dos reticulados de cinco elementos feitos de esto el M3 y el N5 el diamante y el pentágono no se incrustan en el reticulado estas Cuatro propiedades valen para reticulados en general. Y la última solo vale para reticulados finitos, pero que es la más linda del punto de vista eh, gráfico, en algún sentido. Basta ver que el cardinal de L es el mismo que el cardinal de los decrecientes irreducibles. ¿eh? ¿Por qué? vale esta caracterización. Y de hecho, en realidad basta ver que L es mayor, que el cardinal de L es mayor o igual. Porque ya, ya sale derecho de que son. que es menor. Que, que es menor o igual, que el cardinal de L es menor o igual que el de los decrecientes reducibles, sale derecho. ¿Por qué? Porque uno, en el teorema de Birkhoff, si me permiten. Esta propiedad, la propiedad esta, de que si voy con X, si viajo con X a los irreducibles que están por debajo y después tomo el supremo, eso vale para cualquier reticulado general, no distributivo. Para cualquier reticulado finito, arbitrario, vale esto. Y esto de acá me está diciendo que la función F es uno a 1. Si no podemos retroceder más todavía, y podemos ver acá la propiedad de separación, esta, está, esta propiedad de separación me dice que la, la, la función es uno a uno. La F. Entonces, al ser una función inyectiva, o 1 a 1, entonces el tamaño de L no puede ser más grande, no puede ser estrictamente más grande que el tamaño de esto, porque tengo una función 1 a 1 que va de L acá. Eso para cualquier reticulado. Pero justo lo que me falta es, la so, es sobre. O sea, para ver que este el tamaño de este es al menos tan grande como el de los depreciantes irreducibles de L. Ahí me hace falta... Ahí es donde se usa la distributiva, el único punto y... Y además la, la preservación de, de, la, de F, de que preserva el orden, también vale en general. F va a preservar el orden. Lo único que puede fallar acá cuando L no es distributivo, es que esta función sea sobre. Entonces de hecho, esta función me incrusta L en este retículo distributivo, y si ya es sobre, es un isomorfismo Entonces basta... Volvamos a donde estábamos recién Basta ver que el tamaño Basta ver Empiezo a fabricarlo decreciente y reducible. Cuando llego al tamaño De L eh, Cuando eh, Si me paso el tamaño de L, ya está No es distributivo Entonces ¿Por qué, digo, ¿por qué me, me parece que es buen? ¿Por qué me gusta Como criterio? Porque es como mecánico y, y, y me da como un orden Un algoritmo para el, La este me da como un algoritmo para eh, para decidir su utilidad se está viendo feo me parece A ver. Uy. hola estás pero Estoy, pero no tengo eco acá en la... Ahí está. No, no tenía eco en el navegador. Perdón. Wow. Bueno, eh, y hagamos un ejemplito, otro ejemplo de esto. Eh, así que ya este, ya creo que me lo puedo sacar de encima. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer uno de los ejemplos clásicos. ¿eh? Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer rapidito. Tengo este reticulado. ¿El distributivo es distributivo ese reticulado. A quisiera ver el chat ardiendo ahora. ¿El distributivo ¿Es distributivo ese reticulado? ¿Nadie se anima? No te están dando el gusto. No, no eh, No, no. no. Eh, ¿Por qué no es distributivo? Ah, bueno, bueno, ya. Bien, no creo. Me gusta, me gusta la sinceridad. No, es, es, dijo una, una teoría. Ahí es, es. Ah, bien, doble complemento. Se pueden... Bien, bien, bien, bueno. Entonces... Hay varias razones por las cuales no, eh, uno puede ver que no es distributivo. La más fácil, bueno, sí, no sé si, cuál es la más fácil, digamos. Yo, de, por deformación profesional, es eh, que se, se incrusta en el 5 Pero podría esto estar dibujando como feito, podría o podría ser más complicado el dibujo, pero ahora lo que tengo es un algoritmo. El algoritmo que me dice, primero, ubica los irreducibles. ¿Cuáles son los irreducibles de acá? Bueno, hay muchos. Hay cuatro. Espero no estar un ejercicio lindo. O sea, definitivamente estoy despoileando un ejercicio lindo. ¿Sí? Bueno, ahí están los irreducibles. ¿Sí? Todos con su forma de i latina, con su puntito. Entonces, ahora me armo el poset de los irreducibles. Entonces, L. Ahora armo los irreducibles. El poset de irreducibles es esto, ¿ve? ¿sí? Y cómo se comparan entre ellos con el orden, así. Y ahora tengo que armar los decrecientes de esto, ¿Sí? Decrecientes. Entonces bueno, ya sabemos que el todo, esto, esto es, el todo está eh, espera, los de Cristian lo estábamos haciendo con verde. Entonces tengo. El todo lo tengo. El vacío lo tengo. ¿Sí? Y ahora tengo, voy, voy a poner nombrecito porque si no me voy a volver tarado. A, B, C, D. Entonces tengo A. Tengo B. Tengo A B, ¿Sí? Tengo CA, vamos a poner en orden alfabético, tengo eh, AC, AC, eh, AC quién es, ACRG. G, AC, esto es un irreducible, tengo otro irreducible que es... Eh, BD. ¿Eh? Me dice otro reducible, que es, eh, perdón, no irreducible, es el es decreciente, que es BD. ¿Y cuántos vamos ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántos elementos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? No es distributivo. ¿Por qué? Porque hay más decrecientes reducibles que elementos del reticulado, la única manera de que sea distributivo es de que este número sea igual. ¿Eh? Y, y me acuerdo de esto, ¿no? Esto, esto, primero, vacío siempre siempre es decreciente. El todo, todos los irreducibles es un decreciente y después voy llenando. Lo hago exhaustivo para probar de, también esto me sirve para probar de que es distributivo. Lo tengo que hacer exhaustivamente y no me tengo que haber olvidado de ningún decreciente. Pero para probar que no es distributivo, pim, una vez que superé ya el número, ¿sí? Ahora, entonces, entonces acá, fíjate que no terminé, no terminé de hacer todo. Entonces, decreciente irreducible de, de L, esto tiene cardinal menor o igual a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es menor que el cardinal de L. Luego no es distributivo. O sea, para Pero casos. Preguntan, Pedro. Sí. Preguntan, ¿siempre que tengan el igual cardinal, los decrecientes, los irreducibles de L es isomorfa a L? Sí, sí, porque las propiedades de preservación del orden se dan por más que no sean, por más que no sean biyectivos. O sea, lo único que puede fallar es la parte esa donde se prueba que es sobre el mapa F. Y es lo único que falla. Todo lo demás, o sea, siempre da una incrustación de orden. Este, así que bueno, le sacamos un screenshot a esto. Bueno. ¿Qué feo que se ve? Bueno. Eh, listo, listo. Eh, hacemos un recreo hasta las 10 y 20. Me quedo yo por acá. ¿Te parece? Belén hizo una pregunta que yo no termino de entender. Dice si el séptimo son todos, o sea, los irreducibles de L. Supongo que el séptimo se refiere al de más arriba, que en ese caso sí, son todos. No, no, no, no. no. Faltan, faltan decrecientes, faltan varios. Faltan varios decrecientes ahí. Pero yo paré ahí porque ya me di cuenta que no hay distributivo. Faltan decrecientes. ¿sí? Faltan decrecientes. Por ejemplo, C, A, B es otro decreciente. Cualquier conjunto que sea, que tenga siempre para abajo, que no le falte nada, que no tenga un hueco abajo, es decreciente. Por ejemplo, C, A, B es decreciente. D, B, A es otro decreciente. ¿Eh? Que no, ya no lo puse. Y ahí sí ya estarían todos. Me parece que son nueve. No, no puede, serán. Eh, no, no, no tengo ojo como para darme cuenta cuánto da. Eh, Esperate un cachito. Dos decrecientes. Dos. Les de sí, nueve. Son nueve. Son nueve. Tienen que ser nueve. Y ahora dentro de un rato. Eh, bueno, voy a posponer un poquito el recreo, ya, ya les digo cuando volvemos, pero eh, creo que no me estoy equivocando y tiene que ser nueve, pero, y, y la idea es tratar de ver qué pasa, o sea, viendo la forma de los, de los irreducibles, si yo me puedo dar una idea de qué forma tiene el reticulado eh, de decrecientes, y eso es una de las aplicaciones finales que vamos a ver. Y, y que entre ellas va a estar la caracterización de cómo son los reticulados divisores. ¿sí? Este, de hecho, este decreciente de esto es el retículo de divisores de 36, si no me equivoco. Es isomorfo al retículo de divisores de 36. ¿sí? este está aclarando, Belén? Dice, claro, pero yo creí que tomaba. A irreducibles de L a ABCD. Creo que era esa otra duda. Irreducibles de L es ABCD. Claro. A, B, C, D. Esas son las irreducibles de L. Acá, acá solo está de, de destacado un decreciente. Lo destaqué ahí. Y acá bueno y acá no son todos. Algunos. Esta es parte de irreducibles de L, Algunos. Acá no todos. Bueno, ahora sí cortamos. Eh. Ahora sí cortamos y volvemos y 25.